Hay muchos grupos ochenteros que, que, me, que me encantan, eh, de Mode, está Rick Ashley, está Ajá, está eh, YouTube. Hay, hay una gran cantidad de, de, de grupos que hicieron de toda esa, esa época pues, eh, un, una etapa musical muy importante. Fíjate que hay un video musical que me gusta, eh, es un video ya un poquito viejo, es una canción de Peter Gabriel que se llama Sledgehammer y tiene una composición y una técnica ahí de producción muy interesante para la época en que fue hecho. En español, bueno, pues está toda la parte de rock en tu idioma, ¿no? De todo lo que fue eh, Lanitos Verdes. Eh, Hombres G, eh, híjoles que hasta Timbiriche, todo, todo un movimiento musical que empieza a surgir en los 80 y que sin duda alguna pues se consolida para dar paso a toda una industria de, de música rock, de música pop a nivel nacional que pues no existía antes de, antes de eso.